El Barranco del Toro de Molina Aragón recibe una segunda actuación. Su alcalde nos explica en qué consistirán estas nuevas mejoras en este parque emblemático de la localidad. Pues estamos hoy aquí en el Barranco del Toro, el día 13 de marzo. Hoy mismo, esta mañana, he eh, firmado la contratación de la segunda fase del, del, de que se va a realizar en el Barranco del Toro, nuestra única área recreativa que tiene Molina y sus pedanías. Eh, en la primera fase se realizaron eh, varias actuaciones, en ella se, se pusieron más, eh, más, más mesas, se realizó una pequeña charca y el acondicionamiento de la, de la fuente. Y ahora en esta segunda se va a hacer un desbroce perimetral de 50 metros, eh, se van a quitar los árboles que estén mal en, en, la, en la área recreativa y se va a realizar el, el, el refugio, se va a condicionar para que la gente pueda disfrutarlo. También se va a hacer una charca artificial en la entrada del, del barranco del Toro, y también se van a, a, a poner eh, castillos, eh, una tirolina eh, pequeña para, para que los niños, la gente joven pueda, pueda disfrutar. Se hace por un compromiso que teníamos en el, en el, en el programa electoral y porque eh, entendemos que, que es también eh, un complemento a, esto, a este circuito de orientación que hoy mismo también eh, vamos a realizar. Un complemento magnífico para que la gente, la, la gente de Molina y sus familias puedan venir al Barranco y disfrutar.